Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bien bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los titulares de hoy. El presidente de la Federación le ofrece a toda Europa reabrir el suministro de gas bajo ciertas condiciones previo al invierno que se avecina en toda la zona euro. Por supuesto es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico. Pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y por supuesto si se garantiza la seguridad de las rutas. OTAN proveerá de sistema de defensa antiaérea a Ucrania ante la ofensiva eslava, información que se deduce de la reunión entre los ministros de la defensa de la Alianza Atlántica. Esto tendrá graves para consecuencias para Rusia. Rusia sabe que no puede ganar una guerra nuclear y uh, que nunca debe ser lucha. Y por supuesto, también estamos controlando la situación nuclear rusa. No hemos visto ningún cambio en la situación nuclear de Rusia, pero seguiremos atentos. Se reportan ataques masivos de Ucrania a Belgorodov, que fueron repelidos por los sistemas de defensa aéreo de Rusia. Los ataques de la aviación operacional táctica y del ejército de las tropas de misiles y de artillería alcanzaron los puestos de mando de las fuerzas. Fuerzas Armadas de Ucrania en las localidades y Kostromka en la provincia de Dnepropetrovsk, Konstantinovka de la República Popular de Donetsk. Kremlin fue contra el G7 tildándolos de crimen organizado. Les tenemos todos los detalles. Tropas ucranianas lanzan fuerte ofensiva en Kopiansk contra las tropas rusas. El ejército ruso frustró intento de asalto por parte del ejército de Ucrania en Zaporilla. Ejército de Ucrania contra ejército ruso. Estalla minas de fabricación rusa. Rusia captura a ocho sospechosos por el sabotaje al puente de Kers en Crimea y fueron capturados dos agentes ucranianos que pretendían realizar atentados en territorio ruso. En problemas, Reino Unido asegura que ante un hipotético ataque nuclear ruso, sus defensas no podrían detectar los ataques desde el suelo eslavo. En respuesta a los ejercicios de disuasión nuclear de la OTAN, Irán, China y Rusia preparan ejercicios militares para las próximas horas. La respuesta de Arabia Saudí a Biden ha decepcionado y la inflación no da tregua en el norte. Pero Arabia Saudí tendrá que tener en cuenta el mensaje que envía Estados Unidos. Joe Biden ha dicho que es decepcionante que se haya aliado con Rusia para restringir la producción y aumentar los precios. <risa> Les tenemos toda la información y muchas gracias por la audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Estas son las noticias de hoy. Saludo cordial para todos, les tenemos mucha información para hoy, el presidente Vladimir Putin recientemente dio declaraciones en un foro de energía realizado en Rusia y dijo algo que jamás se lo esperaba en el occidente a pesar de todas las sanciones que le han impuesto a la federación y esto está reciente, es una de las notas que tiene mucho peso, escuchen porque el oso en el Kremlin se refirió específicamente a los sabotajes del gasoducto Nord Stream 1 y 2 aseguró que esto no cabe duda que es un acto de terrorismo internacional que su objetivo objetivo es socavar la seguridad de todo un continente. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional, cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Escuchen. Dentro de estas mismas declaraciones Putin dijo que estaba todo listo para ir a la reparación del Nord Stream 2 y dijo que Rusia estaba lista para continuar las entregas a través del ducto Nord Stream 2 que no sufrió averías graves durante los sabotajes al Nord Stream 1 los pasados días en el Báltico aduciendo que ahora la pelota está del lado de Occidente Por supuesto es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y por supuesto si se garantiza la seguridad de las rutas estas fueron sus declaraciones expertos aducen que esta puede ser una nueva jugada de Vladimir Putin porque se da en momentos cruciales donde el norte quiere imponerse con la venta del gas natural licuado pero existe el inconformismo por los altos precios y la inflación por las nubes que está azotando al pueblo europeo, ahora también Putin rechazó el tope de precios que quiere imponer la Unión Europea y dice que esto es producto de la toma de decisiones de políticos que tienen intereses occidentales y que solo quieren dañar el mercado mundial y que suponen una amenaza para el bienestar de miles y de millones de personas en el mundo. Estas fueron sus palabras. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2 que no se vio afectado por las explosiones y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Este puede considerarse un mensaje claritico de Putin a Occidente que hagan lo que hagan Rusia prevalecerá y tenderá la mano a sus adversarios, porque después de todo lo que está sucediendo sobre los activos que no le han sido devueltos a la Federación los sabotajes al Nord Stream 1 los ataques al puente de Crimea, después de todo esto Putin le está tendiendo la mano a los europeos. Me gustaría que nos ayudaran a interpretar esta actitud del presidente de Siberia recientemente y que se busca, aparte de tratar de solucionar los problemas energéticos que se avecinan para Europa y de por sí tratar de dañarle el caminado de Estados Unidos en Europa. Recordemos que la cosa está tan oscura a nivel de crisis económica que muchos de los ministros de energía del bloque, hablo por ejemplo Alemania, Habeck en Francia se han pronunciado y han hecho declaraciones preocupantes y han encendido alarmas respecto a estas preocupaciones que son tácitamente los altos precios con los cuales el norte le está vendiendo a los países europeos, se habla de que está vendiéndole hasta cuatro veces más caro de lo que costaba comprarle el gas a Rusia. Y aquí es donde Putin al parecer está viendo que puede entrar a figurar como el factor divisorio que puede entrar a fraccionar la élite de Europa que comanda Leyen y que está atada a los intereses occidentales. No es coincidencia, dicen algunos usuarios en la red que Rusia hubiera infligido todos los ataques a la infraestructura crítica de Ucrania para inhabilitarla y sacarla de camino para proveer en el invierno a Europa. Estrategia nueva Puesta en escena de guerra económica que pone Rusia a Occidente ¿Qué opinan ustedes al respecto por favor de esta noticia esperamos sus comentarios. Otra de las noticias relevantes del día tiene que ver con la reunión que tuvieron los ministros de la defensa de la alianza Atlántico Norte en Bruselas, el tema es lógico, la ayuda militar para Ucrania y el análisis de los ataques masivos rusos que perpetró la federación hace no menos de 48 horas a toda Ucrania, ha dicho Stoltenberg que pase lo que pase la alianza seguirá apoyando a Ucrania en su lucha contra Rusia y ha surgido la necesidad de dotar de sistemas de defensa antiaérea a Kiev ha informado recientemente que ya han sido enviados varios sistemas de defensa aérea al ejército ucraniano esta semana que fue primero enviado por Alemania esto tendrá graves consecuencias para Rusia Rusia sabe que no puede ganar una guerra nuclear y que nunca debe ser luchada y por supuesto también estamos And, uh, controlando la situación uh, nuclear of course, of course, rusa uh, no hemos visto ningún uh, cambio Russia en la situación uh, nuclear uh, de Rusia uh, pero seguiremos uh, atentos of, uh, está sucediendo recientemente los medios de han publicado que las fuerzas ucranianas enviaron ataques masivos a la ciudad rusa colindante con Ucrania, estamos hablando de Belgorod, allí han reportado que la defensa aérea Lava repelió un ataque de Ucrania contra este territorio donde hace pocas horas también se había registrado un ataque a una subestación eléctrica que dejó sin luz a más de 2000 personas de la zona allí se han activado los sistemas de defensa aérea ante los bombardeos masivos por parte del ejército de ucrania y estas imágenes muestran los sistemas de defensa aérea de rusia en acción según los datos preliminares los drones pretendían atacar instalaciones de infraestructura energética así lo indican ciertas listas que aparecieron en redes sociales con las coordenadas de subestaciones eléctricas centrales térmicas y centrales que estaban ubicadas en las proximidades con la la frontera con Ucrania sin embargo dice que gracias al aumento en el control del espacio aéreo en las regiones fronterizas con Ucrania hasta la fecha Rusia ha podido repeler todos los ataques por parte de Ucrania en las últimas horas muchísima atención porque se reunió el G7 para analizar de qué forma pueden ayudar a Ucrania para la lucha contra Rusia pero el G7 analizó restaurar a Ucrania utilizando activos rusos que le pertenecen al Kremlin y de paso, pues, desde el Kremlin, el portavoz del de presidente ruso, Vladimir Putin, estamos hablando de Dmitry Peskov, ha dicho que esto es puro crimen organizado, así ha criticado el Kremlin, el estratagema del G7 para restaurar a Ucrania, utilizando el dinero de Rusia. Esto en respuesta a una pregunta sobre la opinión del Kremlin sobre las ideas expresadas recientemente del G7. Peskov señaló que se percibieron negativamente estas apreciaciones, así lo dijo Recientemente, donde criticó Peskov utilizar los activos rusos para restaurar a Ucrania es como un crimen organizado internacional y un robo legalizado en respuesta a la pregunta sobre las ideas expresadas en la cumbre Peskov señaló que son extremadamente negativas y se está hablando de intentos descarados de discutir la posibilidad de legalizar los robos cometidos puro crimen organizado internacional enfatizó Peskov a su juicio es muy triste que se discutan así en foros los estados miembros del G7 creen que el proceso de reconstrucción de Ucrania posconflicto entre otras cosas los fondos rusos congelados deben de usarse para este objetivo, esto se expuso en una declaración conjunta del g 7 publicada el martes por el gabinete alemán después del lanzamiento de la invasión de Rusia a Ucrania Occidente liderado por Estados Unidos impuso sanciones contra el Banco de Rusia además de congelar las reservas de oro y divisas de Rusia, todas las transacciones relacionadas con la gestión de las reservas y los activos del Banco de Rusia así como transacciones con cualquier entidad ilegal organización u órgano que actúe en nombre del regulador cayó bajo la prohibición algunos países occidentales consideraron también necesario utilizar los activos rusos bloqueados en otros países para financiar la restauración de ucrania y han pedido la incautación de estos fondos para este esquema en las últimas horas tropas ucranianas y miles de mercenarios lanzaron una fuerte ofensiva en cuatro direcciones a pesar de los ataques a la infraestructura militar y energética de rusia que quedó en un tercio Abrumada. Durante los ataques perpetrados el 10 y 11 de octubre, las tropas ucranianas, según había punto pro, pasaron a la ofensiva en varias áreas. Según el canal de Telegram, corresponsales militares de la Primavera Rusa, la ofensiva de las tropas ucranianas comenzó en Kupiansk, Limán, en la región de Kherson y en Zaporilla. Según el portal Primavera Rusa, reporta que en dirección de Kupiansk, los principales esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el día se centraron en tomar el asentamiento de Kilovska, que fue atacada por las fuerzas de tres grupos tácticos de la compañía ucraniana y mercenarios extranjeros simultáneamente en tres direcciones. Ucrania logró penetrar las defensas y llegar a las afueras occidentales del asentamiento y las acciones activas de Rusia y el fuego concentrado de artillería expulsaron a ucranianos en las afueras de esta zona. Los han dispersado y los empujaron a posiciones originales. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia a lo largo del borde delantero se han restaurado por completo, dice el diario Avia.pro. Ucrania, por su parte, intenta atacar con fuerza hasta tres compañías en las direcciones del asentamiento de estaba Epka, Orlianca, en la dirección de Kharkov y Kumesovka en la República Popular de Lugansk. Todos los ataques de Ucrania fueron repelidos por los rusos, informa el canal Telegram corresponsal de militares de la Primavera Rusa y esto sucedió hace pocas horas cuando el ejército ruso eliminó barcos ucranianos que estaban tratando de aterrizar en la planta nuclear de Zaporilla. se habla de al menos 30 militantes ucranianos que presuntamente estaban participando en el ataque a la central nuclear de Zaporilla, el acercamiento de barcos con los militares ucranianos a la orilla en la izquierda del río Níper fue detectado por los rusos quienes efectuaron disparos contra las fuerzas atacantes según el gobernador interino de la región de Zaporilla, Yevgeny Balinsky la mayoría de los barcos se hundieron en el en siendo frustrado el intento de asalto por parte del ejército ucraniano. La parte ucraniana aún no ha comentado sobre este intento de asaltar la central de Zaporilla. Por otro lado, tropas ucranianas hicieron estallar equipos, municiones y minas rusas. En las imágenes que están en las redes sociales se puede ver la explosión de fuego y humo en el campo de batalla después de que las fuerzas ucranianas realizaron la remitida. Las imágenes se obtuvieron del 109 Batallón Separado de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero aún no se confirma la veracidad del sitio y la ubicación donde sucedieron estos hechos recientemente se ha conocido que el país eslavo ha detenido a ocho sospechosos por el artefacto que detonó en el puente de Crimea este fin de semana, según medios internacionales se habla de cinco ciudadanos rusos, dos ucranianos y un armenio que estarían involucrados en estos hechos que han sido catalogados por parte de Rusia como actos de sabotaje o terrorismo internacional pero escuchen, porque según un medio eslavo que ha citado fuentes directas desde el ministerio de la defensa de Rusia se habla que allí en el Kremlin han acusado directamente al ministro de la defensa de Ucrania de estar detrás de lo sucedido en el puente de Kers en Crimea, puente de importancia para Rusia y que había advertido de represalias si se llegaba a realizar cualquier acto de sabotaje contra él. Los últimos informes dan cuenta sobre los ataques realizados por parte de la Federación a Kiev y da cuenta que los ataques han cesado mientras que se han conocido según los informes que se entregan desde medios ucranianos, se habla de 19 personas que han quedado sin vida, lamentablemente y un número no especificado de personas que han sufrido lesiones por los misiles que han impactado en diferentes estructuras críticas, civiles y militares según informan medios de la y agencias de noticias internacionales ucrania ha perdido su capacidad de generar energía en un tercio y esto le ha creado un grave problema para suministrar energía a otros países y más cuando se avecina el próximo invierno según los organismos de inteligencia del país eslavo fueron detenidos dos agentes ucranianos que preparaban atentados en territorio ruso, ambos individuos llegaron a Rusia desde Kiev a través de Estonia según medios eslavo siguiendo órdenes del servicio de seguridad de Ucrania, se conoce que agentes del de servicio de seguridad de la federación detienen a un ucraniano que preparaba sabotajes en Bryansk en Rusia y dos atentados se preparaban por parte de las fuerzas ucranianas que han sido frustrados se habla que un ataque iba a ser perpetrado mediante el uso de dos sistemas portátiles de defensa aérea IGLA mientras que el otro implicaba el uso de explosivos otro ucraniano detenido por los agentes rusos preparó un sabotaje de carácter terrorista en una de las terminales de transporte y logística de la ciudad de Briansk, capital de la provincia homónima colindante con Ucrania los agentes confiscaron un artefacto explosivo de fabricación casera con un potencial equivalente a 3 kilos de TNT fabricado sobre la base de un misil guiado antitanque, así como dispositivos de comunicación para mantener contacto con el SBU de Ucrania. En ambos casos, los hombres habrían llegado a Rusia desde Kiev, a través de Estonia, desde el FSB de Rusia. Detallaron que los dos se arrepintieron y colaboraron con la investigación para seguir adelante para dar con los responsables intelectuales. Señores, escuchen este artículo que ha publicado recientemente el diario Avia.pro, que es bastante relevante y tiene que ver con un pronunciamiento que ha realizado desde Londres, específicamente el jefe de la inteligencia del reino. Unido que afirma que en Londres no podría detectar un inminente ataque nuclear ruso. La información dice en contexto que el jefe de la inteligencia del Reino Unido ha encendido las alarmas diciendo que el occidente no podría detectar un eventual ataque nuclear ruso. Cito las palabras de un funcionario del Reino Unido Me gustaría pensar que con nuestros aliados tendríamos una buena oportunidad de detectarlo pero por supuesto nunca hay garantías en este espacio, dijo el martes Jeremy Fleming. Durante una conferencia de seguridad recogió el diario local de Telegraph El responsable británico acusó a Rusia de ser la única nación que habla sobre el uso de armas nucleares y avisó que ello resulta extremadamente peligroso. Sin embargo, en un intento de apaciguar el temor de Occidente ante un eventual conflicto nuclear, Fleming citó al secretario de la OTAN, Jane Stoltenberg, quien aseguró recientemente que el bloque militar supervisa de cerca a las fuerzas nucleares de Rusia. La OTAN llevará a cabo la próxima semana pruebas de armamento nuclear en plenas tensiones ruso-ucranianas. El responsable británico concluyó dejando en claro que una guerra nuclear no se puede ganar y afirmó que Moscú es consciente de ello en las últimas horas muchísima atención porque esta es una respuesta a los ejercicios nucleares de la otan irán china y rusia van a celebrar ejercicios navales conjuntos así lo ha dado a conocer un alto mando castrense persa que ha informado que Irán realizará ejercicios navales conjuntos con China, Rusia y otros países en el Océano Índico en un futuro cercano. Con el fin de crear una seguridad estable y mejorar el poder del combate, pronto se llevará a cabo un ejercicio naval conjunto con la participación de China, Rusia y algunos otros países de la región del Norte Océano Índico. Anunció este miércoles el comandante de la Fuerza Naval del Ejército de Irán, el contralmirante Safran Irani. Conforme al alto mando militar, el próximo simulacro naval se pondrá en marcha en el marco de la diplomacia marítima para garantizar la seguridad en la zona, en donde también señaló que la República de Irán ha invitado a varios estados del simposio naval del Océano Índico en un foro destinado a aumentar la cooperación marítima entre los litorales de la región del Océano Índico, Alianza Tripartita Irán-Rusia-China, en donde van a celebrar esta maniobra y se preparan para una serie de ejercicios militares trilaterales en América Latina como una demostración de fuerza se habla entre 20 y 30 países que estarán participando activamente en el simulacro conjunto ha sostenido y para luego agregar que los ejercicios militares han sido diseñados de acuerdo con un libro de instrucciones de compilados de la armada de irán el comandante también indicó que irán está realizando activamente ejercicios navales conjuntos de rescate socorro con varios estados amigos en donde también hay ejercicios militares anuales en el mar caspio irán rusia y china Llevaron a cabo ejercicios de tres días denominados cinturón de seguridad marina 2022 en el océano Índico, en los que participaron 11 buques de la armada iraní, tres barcos rusos, incluido un destructor y dos barcos chinos. En este caso, varios expertos consideraron la realización de estos ejercicios navales como un mensaje fuerte a Estados Unidos. Y muchísima atención, hay un nuevo revés para biden en la casa blanca ojo a este dato que lo está entregando el diario norteamericano Wall street journal que revela que arabia saudita rechazó le dijo no a biden a una solicitud que había pedido sobre un recorte de producción que se propuso entre las potencias petroleras entre la OPEP, no según el medio riad considera la presión washington como una táctica política para evitar las malas noticias antes de las elecciones de medio mandato en el país norteamericano de las que depende el control del congreso días antes que la opep aprobar un significativo recorte en la producción del petróleo la semana pasada estados unidos le había pedido a arabia saudita y a otros productores principales del golfo pérsico que aplazaran su decisión por un mes informa The Wall Street Journal citando fuentes cercanas a la situación. Los funcionarios norteamericanos advertían a los líderes sauditas que un recorte de la producción sería calificado como una clara elección de Riyadh para ponerse del lado de Rusia en el conflicto con Ucrania y debilitaría aún más el ya mermado apoyo al reino por parte de Washington. Arabia Saudita rechazó las peticiones y el pasado 5 de octubre junto con otros miembros de la organización de países exportadores de petróleo y sus aliados aprobaron recortar la producción en 2 millones de barriles diarios a pesar de la presión que venía por parte del inquilino de la Casa Blanca Riyad consideró la presión de la administración de Biden como una táctica mala para evitar malas noticias antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos previstas para el 8 de noviembre de las que depende el control del Congreso señaló el medio. La decisión de la OPEP supone un aumento esencial del precio de la gasolina en Estados Unidos donde los altos precios del combustible y la inflación han sido temas centrales en la campaña electoral. Mientras tanto, el retraso del mes solicitado por Washington habría supuesto un recorte de producción realizado en los días previos a las elecciones demasiado tarde para tener un gran efecto en los bolsillos de los consumidores antes de la votación. La decisión de Riyadh representa un giro de sus planes anteriores antes de convencer a la OPE para aumentar la producción en 500.000 barriles diarios reducidos hasta 100.000 barriles tras la visita de de Biden al reino en junio pasado según fuentes del gobierno saudita recordemos que en septiembre el ministro de energía de Arabia saudita, el príncipe Abdulaziz Bin Salman al Saud ideó el recorte que propuso profundizar en una llamada a los líderes del golfo antes de la reunión de la semana pasada de la OPEP en Viena, Austria, según delegado del grupo, el ministro citó el plan de Washington de imponer el techo al precio del petróleo, es nosotros contra ellos dijo al menos dos ministros de los países del golfo pérsico, la resolución de Riyad desilusionó a Washington en respuesta el anuncio, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que declaró que el presidente norteamericano estaba decepcionado por esta decisión miope. Se trata de la mayor disminución de la producción desde que comenzó la pandemia, cuando la organización recortó a 10 millones de barriles diarios debido a la caída de la demanda. Cabe recordar que los precios del petróleo eran superiores a 120 dólares y se desplomaron hasta los 80 dólares en junio por temor a la posibilidad de una recesión económica mundial. El precio del petróleo Brent llegó este martes a 94,01 dólares. El Aumento del 13% desde los 82,86 dólares registrados el 26 de septiembre. Y con esto Biden está preocupado y desesperado porque la inflación no para y el descontento popular sigue adelante en Estados Unidos. Y es que según datos específicos económicos, luego de darse a conocer que el Reino Unido ha tenido un retroceso en el crecimiento de su Producto Interior Bruto, ahora el Departamento de Estadística de Estados Unidos ha dado a conocer un reciente informe que tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es decir, la inflación mayorista se situó en un 8,5% una décima más de lo esperado y esto es una mala noticia para las huestes demócratas por la inflación no baja a pesar de todo lo que se está haciendo por parte del fondo monetario internacional por parte de la fed para recuperar la economía de los Estados Unidos. la inflación se sitúa en 8,1% el desempleo va en aumento los precios de los combustibles están imparables y si sigue así la fed podría tomar nuevas determinaciones para imponer nuevas tasas de intereses a los usuarios que es lo que se está hablando por parte de los expertos económicos en el tema y tal parece los días que se vienen serán cruciales para la recuperación o que se ponga el panorama peor de lo que está y afecte más la popularidad del inquilino de la Casa Blanca y de paso sus aspiraciones para un segundo mandato en Estados Unidos y se vea truncada el deseo de seguir en la Casa Blanca. Llegamos a la parte final a ustedes, gracias por la audiencia, muchas gracias a ustedes por sus minutos con nuestro canal y los invitamos a que se suscriban, a que activen la campanita roja de notificaciones, nos dejen sus apreciaciones en la cajita de respuestas. Y si les gusta el contenido, por favor, nos acompañan con la manito arriba. Muchas gracias a todos ustedes por la audiencia. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.